Soy Marta Suárez, ingeniera electrónica, soy colombiana y en este momento trabajo en la Alianza para el Uso Dinámico del Espectro, se llama DSA por sus siglas en inglés. ¿Qué me motivó a ser ingeniera electrónica? Me motivó principalmente que desde el colegio eh, me iba muy bien en matemáticas, eh, me gustaba. Y eh, digamos que en el, cuando yo empecé a estudiar Ingeniería Electrónica era una carrera que realmente se perfilaba hacia el futuro. Creo que en este momento eso no ha cambiado, lo que pasa es que las aplicaciones ya son diferentes y yo veía una gran cantidad de posibilidades al estudiar algo que estaba como más relacionado con, con la tecnología, con cosas nuevas, con innovación. La alianza es una alianza global. A, a, trabajamos a nivel mundial promoviendo el uso eficiente del espectro, promoviendo que hayan más personas conectadas a internet y también más objetos conectados. Básicamente la mitad de la población mundial hoy en día no tiene acceso a internet y una de las principales barreras es que no eh, hay acceso al espectro radioeléctrico, que es como una gran autopista invisible por la que transitan todas las comunicaciones. Entonces, yo trabajo con gobiernos y con diferentes autoridades a nivel mundial para concientizarlos de la importancia de implementar nuevos marcos regulatorios, nuevas regulaciones, nuevas leyes que favorezcan el acceso al espectro. ¿Qué, ¿Cómo me veo a futuro? Me veo trabajando, me, me gusta mucho trabajar eh, con personas de todo el mundo, de diferentes culturas. Entonces eh, quisiera estar en un rol internacional eh, promoviendo buenas decisiones, promoviendo que se articulen esfuerzos entre gobiernos, entre industria, entre la academia para lograr al final mayores beneficios para todas las personas. Si volviera al pasado, ¿qué me diría? Eh, me diría que no le tenga miedo a tomar cargos directivos. Uh, creo que es muy importante eh, perfilarse con esa visión de no solamente ser parte de un equipo sino también poder dirigir un equipo también creo que me diría que, que no sienta que tiene que ser una decisión de o tengo una vida profesional o tengo una vida personal creo que también es posible conciliar las dos facetas en, en, al final somos seres integrales y, y creo que sí se puede hacer a, a todas las jóvenes, mujeres que están interesadas en enfocar sus carreras hacia áreas de tecnología, matemáticas, de ciencias puras, electrónica y comunicaciones. Creo que es muy importante que lo hagan. Creo que es, eh, cada quien tiene una visión y un planito que aportar y estas son carreras que a veces por un poco de desconocimiento no, no nos animamos a hacerlo, pero las invito a que indaguen, a que vean también y que consideren que esto es algo transversal a toda la sociedad. Es decir, hoy todos estamos utilizando eh, la tecnología y esto ayuda en cualquier ámbito de trabajo.